Soy Marisa Picot. Yo antes de este curso, bueno, pues me movía por el escenario, para arriba, para abajo, y durante el curso he aprendido a fluir por el escenario, he aprendido a bailar las ideas, que es algo absolutamente maravilloso y que de verdad veo que muy poquita gente hace. Es un aprendizaje que ahora voy a incorporar absolutamente a todos, todos. Mis cursos de oratoria, social media, todos los talleres que voy impartiendo por ahí. Ha sido enriquecedor y ha sido una formación que permite fluir. Y en el momento en que fluyes tú, yo creo que también lo transmites a los alumnos que tienes delante. Solo puedo decir que muchísimas gracias. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.